Figaro, Fígaro, Fígaro, hay que despertar el micro, esto micro, si nos das un toquecito hay que darle en el culín, clic, clic, clic, clic, y entonces se despiertan. Bueno, eh, vamos con grabación de cómo nos ha ido esta semana y la anterior, vale, vale eh, bueno, pues venga, eh, tenemos aquí el, el Strava, eh, comentar que, bueno, esta semana las sensaciones, eh, pues bueno, han sido... No es que la semana pasada fueran malas, eh? No es que la semana pasada fueran malas las sensaciones, pero que han sido un poquito mejores todavía, ¿no? Voy bajando de peso un poco, no que sea la hostia, pero más o menos de media puedo estar en 65 kilos. Por ahí. Ahí cuando vengo a entrenar bajo un poco, luego subo un poco, 65. Por ahí andamos, ¿vale? Y... Y bueno, las sensaciones son de que cada vez voy un poquito mejor. Eh, ¿Qué hemos cambiado respecto a otras semanas? Pues que esta semana ya estoy trabajando en un perfil más, no, no más inclinado, porque la gente diga ah, estoy trabajando en un perfil más inclinado, más duro. No, no, estoy trabajando en un perfil más suave, más suave menos pendiente. como 500 positivos, más o menos, poco más, poco menos, ¿vale? 500 positivos para unos 30 kilómetros, ¿vale? Que es relativamente bastante rodador, bastante corredor. Y eso me permite pues ir a por 30. ¿Por qué? Porque estaba, eh, otras semanas he estado con 27 kilómetros más o menos y 700 y pico positivos, por ahí andamos, 800, por ahí, 700, 800 positivos. ¿Y qué pasa? Que no me daba tiempo. Yo tengo tres horas para entrenar. Entonces, eh, me miro aquí, no sé por qué miro aquí, tengo que miro aquí. Yo tengo tres horas para entrenar, ¿vale? Por las mañanas, más o menos. Y tengo que además darle cañeta para para que no me sean dos horas y media, o sea, tengo que combinármelo bien. Entonces, en tres horas, 27, 800, 27, 700, y ya está, no da tiempo de más. Entonces, ¿qué ocurre? Que como quería darle más volumen al tema, digo, bueno, pues, digo, pues búscate algo que corras más, más rápido, tengas menos desnivel nivel y te salga al final, te quepan 30 en tres horas, ¿no? Y es lo que estamos haciendo esta semana, ¿vale? Ahora os paso por el Strava y ves un poquillo las sesiones, pero es eso, bici prácticamente, no, no he hecho nada esta semana, la anterior hicimos un poco de rodillo en algún directo y alguna cosita, y no, no he hecho nada de bici, o sea que estoy en el lado solo de trail, y, y ya está, eh, bueno, sensaciones son cada vez un poco mejores, supongo que voy recuperando un poquito de V2 más, un poquito, aún así estoy a un nivel de 4,47 de corredor, ¿vale? 4,47, eso son estadísticas mías, ¿vale? pero para los que estén entrenando conmigo ya sabéis más o menos cuánto es. Pues bueno, 4,47 de corredores es el nivel que tengo ahora mismo. Me he autoasignado ¿no? para el tiempo que estoy sacando, ¿vale? Por las pulsaciones más o menos a las que estoy trabajando, es decir, tanto aprete, hago tantos kilómetros con tanto nivel en tanto tiempo o a tal ritmo, y eso da 4,47. ¿Cuánto es eso? Pues mira, para que os hagáis una idea, eh, eso es... Eh, lo voy a decir sin tener que sin tener que que compartir la pantalla de todo el S, este, eh, eh, que está diciendo esto es eh, ¿Y por qué decía yo la esta? <risa> eh, ahí. ah, eso, os iba a decir la equivalencia en maratones y en media maratones, eso es lo que iba a decir, digo, bueno, mira, mira Sale justo ahora mismo el nivel de corredor que tengo ahora mismo, digamos, tal cual yo voy directo sin hacer un entreno específico, ¿eh? sin, sin entreno específico ahora de media maratón o de maratón. Ahora mismo, tal como estoy, me sale en una hora 40, 56 segundos, una hora 41. Me saldría yo mañana, voy a hacer una media maratón de asfalto y oficialmente o teóricamente. El nivel que tengo ahora mismo dedicado al trail, no dedicado, ¿eh? si yo ahora por ejemplo me pusiera en media maratón, o sea, me pongo a entrenar asfalto, sin desnivel, series, tal, entreno específico, eso lo mejoraríamos. Pero si no ahora, una hora 41 me sale la, la media maratón y tres horas 28, 53 segundos el maratón, ¿vale? Me saldría eso. Eh, bueno, son estadísticas simplemente pero bueno, así tenéis una orientación más o menos, así estamos. Eh, cuando estoy mejor, hace un par de años que estaba mejor, pues esto lo mejorábamos, pero ahora pues, lo que dan los números es eso, una hora cuarenta y uno en media maratón, es lo que daría el número ahora mismo, ¿vale? Vale, pues esto lo vamos a cerrar, que no me cierre yo aquí toda la emisión, vale eh, vale, y vamos a enseñaros el... El, el Strava, ¿vale? para que veáis un poquillo cómo han ido las sesiones a ver, tengo que cerrar aquí la ventana, bajar la ventana más o menos aquí transicionamos, vale, yo creo que ahí se ve se ve chiquitín, pero se ve mi Strava, ¿vale? pues nada, mi Strava, Ángel RT3 para, para el que quiera seguir el que no quiera seguir pues, <ríe> por curiosidad, si curiosidad uno quiere seguir y ver, y ver los entrenos, pues ahí los ve, ¿vale? bueno, como observáis aquí, fijaros que siempre desde que nos han metido en las normas esta de que viernes, sábado y domingo no se puede salir del municipio, pues veis, ha caído, mi viernes, sábado y domingo han caído, lo veis, ¿no? Aparte yo tengo el trabajo de entrenamiento de los corredores y eso también me ocupa bastante bastante tiempo, hacer faena por casa, en fin, todo me ocupa, pero cosas de fin de semana que no la hacen de semana, ¿no? que no tienen hueco, pero que aún así, pues fijaros que viernes a domingo están flojos, están flojos porque no... No, no me puedo ir lejos y no tengo tan poco tiempo. Bueno, pues vamos a lo que es eh, las semanas, estas dos semanas últimas o tres, porque yo no me acuerdo ahora en qué punto eh, dejé, dejé de, de explicar un poco los entrenos de la semana. Así que bueno, vamos a la semana del 16 de noviembre al 22 de noviembre, por ahí yo creo que será el último vídeo más o menos que hice de, de recuento de entrenos, ¿vale? Y bueno, eh, pues lo que estábamos haciendo, pues fijaros más o menos, hicimos lunes 23 kilómetros de, de bici, luego una activación el mismo lunes, el mismo lunes hicimos una activación de 8 kilómetros y pico de correr, eh, luego martes, entiendo que esto es martes 17 de, de, de noviembre eh, pues hicimos ya un entreno como habíamos activado con 8 kilómetros o sea lo importante siempre es preparar el cuerpo, las piernas prepararla 8 kilómetros y algo eh, activación para el día siguiente, eso es lo importante yo siempre lo valoro eso para no lesionarte, ¿no? siempre lo que tienes que voy a poner un poco más grande la ventanita de, de, de mi vídeo que se vea un poquillo más grande esto así, que ahora se puede ver todavía un poco lo importante siempre que tú tengas que hacer un entreno un poco grande el día siguiente es que por lo menos el día anterior o el anterior hayas corrido, hayas corrido más o menos, pero que hayas corrido, ¿vale? Eh, si estás cansado no te va a pasar nada, no, no te va a lesionar porque estés cansado, pero sí que te puede lesionar si no has corrido, ¿vale? Eh, depende de la caña que le des. Si lo tienes controlado y vas suave y tal, pues no te va a lesionar, pero si tú le, das, le apretas y, y llevas 4 o 5 días sin correr, pues te puede lesionar, ¿vale? Entonces, pues bueno, hecho ocho y pico, luego al siguiente 29, ¿vale? Vamos para arriba, luego darse una vuelta en bici, 14 kilómetros, luego una sesión flojita de ritmo, eh, que eran 27 kilómetros, 645 positivos, esto es el circuito que tiene un poco más de nivel que el que estoy haciendo esta semana, 2 a 54, siempre son netos, ¿eh? ahí descontado si vas al baño y cosas así, luego al día siguiente otra sesión también flojita, 28 kilómetros, pongo a recuperar eso, porque yo así yo mmm, sé lo que lo que he hecho y me lo anoto y lo tengo en referencia, porque si no luego me confundo, si yo veo eh, sesión tal, no veo nada, yo no, no me he apuntado nada de recuperar, eso lo aconsejo a la gente que se lo apunte en los Strava o en tu Garmin, donde sea, tú apúntate eh, para qué ha sido esa sesión, una vez que acabas, que ya sabes cómo te ha salido, te ha salido fuerte, te ha salido floja, te ha salido ¿no? recuperadora, pues tú apúntatelo, porque si un día te compruebas y dices, a ver, yo en tal fecha cómo hacía el entreno, lo hacía fuerte, lo hacía flojo, ¿no? O sea, eh, rendía, no rendía, qué velocidad tenía, media, pues si tú pones re -re -re sesión recuperar, yo ya sé que este entreno no tengo que tomármelo como un entreno de rendir. Yo sé que miro y digo, vale, 28 tal en tanto tiempo, vale, pues yo sé que mi tiempo bueno no es ese, es más, más bueno, ¿no? porque ya he notado recuperar para yo acordarme, si no tengo que estar entrando dentro de la sesión, mirando a cuántas pulsaciones fui, que a lo mejor no llevaba pulso, mirando a cuántas sesiones, a cuántas pulsaciones y todo, para yo saber, si no has llevado pulso, pues lo tienes jodido, pero no te acuerdas, no te acuerdas de esa sesión si apretaste o no, si no las has apuntado, entonces va bien, si puedes, mejor apuntarlo, si llevas pulso, pues no es necesario, porque llevando pulso tú ya te acuerdas de... Te acuerdas que, o sea, tú miras y mira el pulso medio y dices, vale, pues esta era floja, ahora fuerte. <risa> Lo ves en el pulso, ¿no? Bueno, el pulso que llevaste. Bueno, pues nada. Luego cuesta flojas, 12, 13 kilómetros. Esto sería ya un viernes, un sábado que no podía entrenar eh, porque tenemos cerrado el confinamiento, ya sabéis, no podemos salir del, del pueblo. Y luego, pues 30, 31 de bici. Pues esto sería, no sé, nocturno, pues alguna noche, no sé ahora, va por ahí. Eh, ah, no, pues esto podría ser entrenamiento nocturno, esto no hay esto ha sido rodillo, que no hay no hay mapa ¿veis? no hay mapa, esto ha sido rodillo vale, pues eso, nos vamos a la siguiente semana si te, ah, bueno ¿y cuánto hice? pues hice 80 kilómetros no, espera hice eh, 174 kilómetros, 15 horas 3040 positivos, eso contando bici, ¿eh? añadiendo la bici 164 kilómetros, eso fue del diviseo al 22, de recuento semanal venga, vamos con la siguiente flojita estas se han hecho 80 kilómetros 7 horas 25 de tardado y unos 2.000 positivos, 1.967 ¿vale? no es si hay algo de bici, si hay, hay bici bueno, pues ha sido esto es la semana pasada y, y no hay mucha cosa, 27 kilómetros con 845 positivos esto sería lunes o martes luego 26 kilómetros al día siguiente de, de bici con 500 positivos y al siguiente, unos 27 kilómetros, con 588 positivos, estreno par nuevo Race 4 María esto es importante, que yo por eso me lo anoto, y yo sé, pues, cuando empecé, en fin, que me va bien de vez en cuando anotar alguna referencia, muchas veces no anoto, ¿eh? pero, bueno, si puedo, pues anoto, ¿vale? Y este es el perfil que usaba, que, que entrenábamos, y, bueno, pues eso, 141 pulsaciones, eh, de media, eh, aquí llevaba banda, yo diría que aquí lleva banda 140 pulsaciones está en medio, cadencia 174, lo cual significa que prácticamente no hemos pasado a andar en ningún momento significa que hemos estado eh, espera que se ve o no se ve, ¿Ciense? sí se ve ya eh, cable 174 se ve en pantalla, eso significa si tú ves una cadencia de más de 170 normalmente es que estás corriendo todo el rato prácticamente no pasas a andar en ningún momento ¿vale? y eso va bien para tú hacerte las referencias, si el circuito le, lo inclinan más a la fuerza te obliga a andar entonces a lo mejor la cadencia la pone en 168 o 165, porque has tenido que andar más porque el circuito es más delicado, más complicado más del nivel, la complicación que tenga entonces yo ahora los, los circuitos, fijaros que como son sencillos, no son muy complicados no tienen unas pendientes súper fuertes pues ves, cadencia 174 ¿vale? media eh, sí, cad sí, cadencia media ¿vale? Eh, a ver si esto pasa para atrás vale eh, bueno, pues ahí se acabó esa semana y ahora vamos con esta, que de momento tengo hecho pues tres entrenos, me parece, tres entrenos, 92 kilómetros, 8 horas 50, 1400. ¿Por qué? Porque hemos pasado, ya sabéis, a un perfil más rodador, más rodador eh, menos desnivel, menos trae. ¿vale? Eh, bueno, pues lo que tengo es tres entrenos, uno de 30, que esto fue el lunes... Luego el martes hicimos fiesta, que os acordáis que, que es cuando iba yo a ver al Iván, hicimos fiesta los dos, los dos hicimos descanso el martes, y luego el miércoles, pues, eh, antes de ayer, pues 29,7 eh, y eran 450 positivos, era un poquito positivo, ¿vale?, eso lo hicimos el miércoles, es decir, lunes 30, martes descanso, miércoles unos 30, jueves unos 30, hoy me tocaría 30, pero tengo cerrado el circuito, no puedo porque es viernes y ya no estamos encerrados al trozo de, de casa, encerrados al, al ayuntamiento, al municipio, y entonces, bueno, esta mañana no he salido, esto lo estoy grabando al mediodía, son las 3 más o menos de la tarde, y, ...y bueno, la idea si puedo es escaparme... a ver si me lo combino bien... ...y si esta tarde puedo escaparme... ...y hacer una serie de cuestas, aunque sea pocas... ...unas cuantas series de cuestas, poco rato hasta que salga de noche... ...pues si lo puedo hacer... ...pues me escapo y si no me tendría que ir ya al asfalto... ...pero bueno, que tampoco pasa nada... ...te vas al asfalto abrigado... ...y de hecho voy con una tipo de esta... ...con una térmica como esta... ...y hasta 10 grados va bien... ...ahora, como baje 10 grados... ...ya tienes que ponerte un cortavientos o algo encima... ...y ya está... Así que así está, eh, mañana, o sea, ayer hice 32 porque, bueno, tuve en A 5 o 10 minutos más que tienes de margen y eso te da para hacerte un kilómetro más y eh, puedes rebañar ahí algún kilómetro, ¿no? Y subí un poco más lejos, yo, no sé si lo veis, el, mira, voy a enseñar el mapa, eh, yo lo que hago es que voy al al Puy Gracios, ¿vale?, sin llegar hasta arriba, fijaros la inclinación que tiene, ¿eh? es como una puntita, ¿veis ahí?, es como un pincho, ¿eh? ¿lo veis?, y porque no he llegado arriba. Si yo llego arriba, esto hace más pincho todavía, ¿sabes? ¿Por qué? Porque es como veis, es un poco sube-baja en la zona donde yo vivo. Sube-baja, sencillita. Bajo como hasta la carretera y luego empiezo subida suave. Esta es una subida muy buena, muy corredora, que puedes ir a 6 el kilómetro. O sea Una subida que puedes ir a 6 el kilómetro, aunque sea subida, esta, esta pendiente es muy flojita. Mira, va 5,7%, 7,7%, 1,7%, bueno, depende del punto donde pare, 5,2%. Pero es una pendiente media, no sabía decir, pero es 3,8, 1,9, 3,3. Bueno, oscila un poco, pero eh, muy corredora. Entonces puedes ir a una media de 6. ¿vale? Ahora, a partir de que llegas aquí, a este punto, aquí empezamos a ir ya más, eh, peor. Entonces ya no puedes ir a 6. Aquí empieza a inclinar, inclinar, inclinar. Veis, cada vez inclina más. Esta parte es un 15%, un 16% más o menos. Esta parte final, este trocito de aquí que veis ya en la punta alrededor de un 15-16, más o menos, ¿eh? y ahí ya me doy la vuelta, ¿vale? Hago, termino llegar a una rotonda, hay un poco una curva que hay allí, una ermita, y ahí me doy la vuelta. Y ahí seguiría la subida al Pugresios, que, que hay un trozo un poco más planito, luego pendiente, en fin, va oscilando. Pero de momento no me da tiempo, entonces yo lo que hago es 15 kilómetros y me doy la vuelta, ¿vale? Eh, ayer hice 16 kilómetros y me di la vuelta, ¿vale? Y ya está, o sea, los 32 se acabó. ¿Ves? Cadencia pues aquí se observa para 167 pasos por minuto que eso significa pues, que, que fui rapidillo razonablemente y que no tuve que pasar andar para nada ¿no? si pasas a andar esta cadencia te baja ya te digo empiezas a bajarla y entonces esto significa que es sesión muy corredora, aunque hay el desnivel pero que no paré de correr en la subida ¿no? y hasta ritmo cardíaco no me quedó muy bien porque llevo el reloj, para que veáis el reloj ¿dónde lo tengo? lo tengo arriba el reloj yo me lo, lo, lo pongo aquí, en la muñeca, aquí por encima, ¿eh? por encima de la muñeca. ¿Por qué? Porque si no voy helado, porque hace frío y voy así, pues este trozo no noto frío, ¿no? Y a veces necesitas un guante o dos guantes, no vas cambiando de mano el guante. Entonces, pues yo acabo, me pongo el reloj aquí y ya está. Y va viendo el pulso, ¿eh? lo va viendo, lo que pasa es que a veces hace errores y se le va un poco. Se le da un poco la olla al Garmin-Easting, al al Garmin se le da un poquillo la olla y, y marca más, ¿vale? Eh, entonces, al final te saca una media, pues mira, eh, si lo veis aquí, ves 171, cuando yo a 161 no voy ahí en bajada, yo en bajada no necesito ir a 171 pulsaciones, ni loco, ¿sabes? Eh, pues entonces, bueno, veis, pues hay pequeños errores que se van en algún momento para arriba, a 170, ¿eh? se va un poquillo para arriba porque, porque lógicamente está a través de una tela, eh, lo ideal es una banda… Y, y bueno, más o menos, ¿eh? Pero, entonces, va a ser el pulso un poco alto, pero es un pulso de unas 150 de media, más o menos, 150 pulsaciones de media, 5 más de media me ha marcado, ¿vale? Y ya está. Con eso y un bizcocho acabemos los entrenos de hasta, hasta ayer, jueves, y hoy es viernes, ¿vale? Viernes día 4 de diciembre, ¿vale? Así que ya digo, hoy si puedo, pues haremos alguna cosilla, y ya está, ¿eh? así ha quedado, para que veáis fijaros, ¿ves? el descanso del martes, miércoles, jueves, ¿eh? y aquí falta meter algo, ¿eh? o vicio, o algo, hemos hecho solo 8 horitas. Eh, y ya está, 92 kilómetros, 8 horas, 9 horas, 1400, poquito de nivel, unos 500, no llega positivos de media por sesión, y ya está, con eso nos conformamos, vamos a poner esto tamaño grande y ya hacemos una despedida de conexión. ¿eh? Esto es lo que ha dado, esto es lo que ha dado, recuento semanal de entrenos, pero creo que está bien, así pues tenéis una idea de un tío, no sé, ya un poco viejo, que, que entrena razonablemente, entrena bastante, eh, me, refiero a mí, ¿eh? me refiero a mí, entreno bastante, lógicamente por edad y tal, pues no tengo un rendimiento, la hostia, decir, hostia, es que sacar velocidad, pues no, velocidad no hay, pero sí que, sí que entreno bastante y... Y las piernas van funcionando bien. Me funciona muy bien el método a mí del de meterle volumen. Volumen y tampoco lo meto tan lento, porque hay que decir que estás bajando a tres y pico. Hay momentos de las bajadas que estás a tres y pico y, y muchos trozos de, de bajada suave que estás a cinco o a cuatro o cincuenta, por ahí me refiero que es cuatro o cincuenta, ritmo constante, cinco el kilómetro, eh, durante treinta kilómetros, hay que contarlo. Entonces, que bueno, no llevo super velocidad pero sí que llevo un ritmo ligero, ritmo ligero podríamos llamarle, ¿vale? A mí me funciona muy bien y, y ya está, eh, en eso estoy. Es siempre, mi meta siempre es, es eso, tener bastante cantidad de volumen y luego en ese volumen, cuando lo manejas bien, esas tiradas, meterle velocidad, toda la que puedas, dentro de esa sesión y dentro de lo que te permite estar tres horas corriendo seguidas. ¿no? Son tres horas corriendo seguidas, sin parar. ¿eh? Entonces... Eh, pues claro, no puede ir a, a tope a tope, ¿no? esto no es un 5K que dura 20 minutos ¿vale? y ya está eh, así seguimos, eh, la idea pues prepararnos poco a poco para ultra trail Barcelona, que lo tenemos en mayo del año que viene, que son 82 kilómetros, es el, el segundo, no es el grande grande, es, el, es la ultra pequeña digamos, no la ultra grande, que son 120 y pico eh, pero bueno, la idea es esa eh, bueno eh, el año pasado, el año en este, no en el anterior nos preparamos para Ultra Barcelona me salió bastante razonablemente bien y le metí mucho volumen mucho volumen ¿eh? entonces eh, ahora estamos muy bajos 92 ¿eh? en nada para lo que hay que preparar para una ultra hacerla bien eh, entonces bueno hay que ir a 160 por ahí semanales cuando esto lo tengamos por la labor estaremos unos 160 semanales entrenando más o menos ¿eh? más o menos así que bueno, progresivamente de aquí a mayo tenemos tiempo, estamos en diciembre, nos queda diciembre, enero, otra cosa, yo no hago no hago como a la gente, que yo lo sé que la gente hace lo de la pretemporada, yo ahora paro porque hace frío, paro de entrenar y luego ya empezaré, no, no porque si paras, has perdido un nivel o sea, tú paras un mes de entrenar necesitas dos meses más por lo menos, para ponerte como estabas un mes antes de parar de entrenar dos meses, o sea, pierdes tres meses, tres meses del año perdidos simplemente por hacer una parada de un mes. Es una, es una locura. O sea, es hacer, el, bueno, cada uno que haga lo que quiera, pero que no, que no. Eso no sale a cuenta para nada. Son tres meses perdidos. Una parada de un mes. No. Venga, hasta la próxima. Cerramos. Venga, deu.